¿Qué carajos quieres? Sucedo. Déjame en paz. ¡Sal de mi cabeza! Muérete. Muérete. ¡Déjame! Pienses más, ya acaba con todo Dices que duele y yo tu voz no me controlo No sirves para nada, sé que te quedarás sola Nadie te quiere, ni una maldita persona Todos se alejan, te lo mereces por tonta Anda, ve y corre, llora esas muñecas cortas, Tu vida está acabada, fracasada para siempre Tu única victoria quizá pueda ser la muerte Te lo diré otra vez, ya salté de mi cabeza ¿No ves que tus poco a poco me envenenan Solo me dices hazlo ah, Vamos rájate las venas Me siento agonizando Me duele mucho esta pena Entiéndelo Ya no quiero sufrir más Ya no quiero mil heridas En mis ya no más, ya no quiero ser la chica Suicida que hasta el final Termina hecha pedazos sin ganas Para avanzar Vuelves a decir lo mismo, no sabes cómo escapar No crees que acabar con todo Te dará felicidad ¿Cuál es la razón para seguir En soledad? Si solo piensas En mi creme, no te daré la paz Y la verdad Siempre vuelvo a caer La depresión me abraza y no puedo Retroceder, intento levantar. Pero ya no sé qué hacer Te juro te aborrezco No me dejas estar bien Ya no No quiero más No puedo más Estas voces no me dejan ni respirar Sé que no soy yo Quien se quiere matar Entiéndelo ¿De qué sirve seguir viva? Anda, toma una cuchilla, ya conoces la salida Lastimate de rutina y justifica con mentiras De que fue un accidente, no saben que eres suicida Oculta bajo la manga cada herida que hiciste No aguantas nada, jódete, quédate triste Todos te han humillado como esta voz interior Anda, toma una soga y cuélgate ya del balcón No quiero, quiero Te lo ruego por consumes cada noche y el dolor no deja de aumentar crece crisis existencial, tengo tanto que hasta hoy, no dejo de pensar, que morir lo mejor si esa es tu conclusión ya no des vueltas al asunto la gente como tú no la ocupan en este mundo, deja de respirar y hazle un favor a los tuyos tampoco te soportan te ven como loca y punto maldita realidad, que no me deja avanzar, Tú has ganado esta batalla ya no sonreiré jamás no es locura, es depresión y esa voz al susurrar, no es el que demonio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 SMC Jane junto a. Shooter Silent. on the 20, 2-0-2-0-O. Oh.